Bien jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de los músculos del muslo. Los músculos del muslo son muy importantes ya que esto ejerce en su acción principalmente a nivel de la pierna. Tenemos músculos en la región anterior, en la región medial y en la región posterior. Acá tenemos que se divide, se divide en tres regiones anatómicas. La región anatómica anterior que está conformada por dos planos musculares, un plano muscular superficial y un plano muscular profundo. Acá tenemos que el plano muscular superficial está formado por un solo músculo llamado músculo sartorio. El plano profundo está formado por cuatro músculos. Acá, cuatro músculos que conforman uno solo llamado músculo cuádrice femoral. El cuádrice femoral está formado por los diferentes músculos que son músculo recto femoral, el músculo vasto lateral, músculo vasto medial y el músculo vasto intermedio. Todos ellos son inervados por el nervio femoral. Tenemos la región posterior. En la región posterior del muslo, acá tenemos los diferentes músculos que van a hacer su acción a nivel de la pierna, produciendo flexión de la pierna sobre el muslo. Tenemos el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y el músculo bíceps femoral. Ellos tres son inervados por el nervio ciático mayor o nervio ciático, proveniente del plexo sacro. También tenemos la región medial. En la región media del muslo, acá vamos a tener los músculos aductores o aproximadores del muslo. Estos son el músculo pectíneo, músculo aductor largo, aductor corto, aductor mayor y el músculo grácil o recto interno. Todos ellos son inervados por el nervio obturador y el músculo aductor. Eh, también, tenemos, también tenemos la inervación del músculo aductor mayor o tercer aductor que está inervado tanto por el ciático como el, obturador, el nervio obturador. Esos son dos plexos distintos, el obturador proveniente del plexo lumbar y el nervio ciático proveniente del plexo sacro. También en cuanto a las acciones de ellos, tenemos las diferentes acciones. Acá tenemos que el músculo cuádriceps femoral, este tiene como acción principal extensor. Acá tenemos extensor. Extensor de la pierna sobre el músculo. Esto que se ven acá, los posteriores, son músculos. Flexores. Músculo flexores. Son flexores de la pierna sobre el muslo. Y esto que se ven acá, los músculos de la región medial, son músculos aductores o aproximadores. Músculo aductores o aproximadores. Vamos a ver ahora la inserción de cada uno de ellos para que lo puedan entender mejor.